medregal con berros y salsa de chícharos vamos a necesitar nopales en rajas los cuales vamos a cubrir con sal gruesa dejamos reposar unos minutos y posteriormente los enjuagamos en agua y reservamos necesitamos también 200 gramos de medregal fresco el cual vamos a freír con aceite y un poco de sal agregamos una cucharada de mantequilla cubriendo todo el filete Aparte, en una cacerola, vamos a, cal a calentar la salsa verde de chicharros. En otro sartén, vamos a cocer con un poco de sal unos tomatillos baby. Para emplatar, servimos los lopales con los tomatillos, agregamos la salsa de chicharos, el medregal y acompañamos con hojas de berros. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento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 Estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilocrata arroba Tomen nota.